Un menor de 17 años de edad recibió varias heridas con arma blanca en un confuso incidente en un centro de diversión nocturna en esta ciudad. Lo que sucedió fue que anoche estaba yo en el trono con un amigo, estaba afuera, entonces el amigo mío estaba discutiendo con, con otro. Entonces yo me metió a desapartarlo, como me a desapartarlo, que me di la espalda. El muchacho me apoyó por atrás. ¿Pudiste reconocer a esa persona? Si lo veo, lo reconozco. Pero por el nombre no te sé eso. ¿La dama tirieron a ti? Y ahí para cuántos ¿Cuántas tuyas, la herida le dieron a la dama? Ahí flamanté en una, pero espalda, por ahí. ¿Por qué hora? Por eso? ¿Por qué hora por eso? Eso fue como a las 12, por ahí. ¿Por qué vino esa discusión? No te sé decir, no. Como yo me di cuenta, ya estaban discutiendo. Entonces yo, mm -hmm. para, me metí en medio para que, tú sabes. ¿No siguiera Para que no siguiera entonces, eso fue lo que pasó. El herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.